Shalom, shalom, a ver, a ver, cómo funciona esto, a ver, nos estamos viendo, no, esto está demasiado abajo, un segundito, a ver, shalom, shalom, estoy entero o estoy cortado, no, estoy cortado, Bueno, shalom, shalom, a ver, ahora se me ve entero. Por favor, cuéntenme si se me ve, si se me oye. Hola, hola, buen día. Hola, sí hola. Se, pero se ve pixeleado y sí se oye. Baruch Hashem. Este, lo de pixelado no hay nada que se pueda hacer al respecto, supongo que Viene de la combinación de, de mi conexión y las vuestras y demás. Esperemos que se corrija. Bueno. Ay, cómo extrañaba hacer esto. Eh, Javerín, shalom, shalom a todos. A los presentes y a los que vean esto luego. Estamos aquí adentro de mi camarote de proa en el barco pirata. Como pueden ver, hay... Cuatro mechas encendidas en este instante en nuestro candil. Eh, cuatro mechas para la elevación de cuatro almas queridas. Y hay una mecha más preparada que, al cabo de nuestro estudio, vamos a encender en honor de Akabiyah Ben Mehalal El. Quiero contarles acerca de Akabiyah Ben Mehalal El. Quiero contarles acerca de él porque es un sabio de la época de la Mishnah. Es un sabio de la época de la Mishnah que aparece citado muy pocas veces. Y las muy pocas veces que aparece citado alcanza para sintetizar una Torah completa. Hay alguien con micrófono abierto que me está haciendo ruido en el auricular. Eh, entonces... Entonces vamos a empezar por aquí. Acaviado en Mehalal, él vivía en la época de los sabios de la Mishnah, donde estaban intentando, tras la, tras la destrucción del, del Beit HaMikdash, en esos tiempos, estaban intentando resumir la Torah que había en manos de ellos. Estaban construyendo y ordenando lo que se llama la Torah Pe, la Torah Oral. La Torá oral que incluye dentro de sí todas las interpretaciones y las normas a las leyes de la Torá. Y por consiguiente, la mayor parte de las discusiones no tenían que ver con eh, procedimientos lógicos, con razonamientos, sino más bien con a quién le había llegado la versión más correcta, la versión más genuina de la ley que queríamos Ordenar y pasar hacia adelante. Y había cuatro, lo que se llaman majlokot, cuatro diferencias, cuatro puntos irreconciliables entre Akavya Ben Mehalel y la mayoría de los sabios. Y por supuesto la halajá, la norma, se define de acuerdo a la mayoría. Se cuenta que había cuatro puntos de la halajá, en los cuales todos los sabios decían la interpretación que nos llegó dice así y a cabiaba en Mehalalel decía la interpretación correcta es tal como me llegó a mí y es así, al revés que como dicen ustedes. Y a lo largo de toda su vida el resto de los sabios intentaron convencerlo de que renunciara a la loca, que renunciara a la discrepancia, incluso para que fuera... Fuera unánime la interpretación. Incluso llegaron a ofrecerle un cargo de gran juez en Jerusalén, eh, un cargo muy importante y de enorme honor y de enorme cabod, a cambio de que él resignara sus discrepancias con el resto de los sabios y pudieran decir que determinaron la norma de modo unánime. Y él se negó, se negó siempre toda la vida, a resignar sus discrepancias. Y decía decía en público que antes prefería pasar por un tonto, pasar por un necio, que despertar sobre sí la menor sospecha moral. Se cuentan de él dos dos pronunciamientos muy importantes que expresó mientras agonizaba en la conversación que tuvo con su hijo. Su hijo se sentó al lado de su padre, que se preparaba a morir, y el padre, primero que nada, ordenó a su hijo, una vez que yo muera, resigna tú esas cuatro discrepancias, que he mantenido toda la vida con los sabios. O sea, tú aceptas la idea de ellos y deja que consideren unánime, a partir de mi muerte, el modo en que ellos determinan la halajá. El hijo se sorprendió mucho. ¿Cómo, papá? ¿Cómo quieres que yo resigne tu discrepancia en la Alajá? ¿Por qué no lo hiciste tú, entonces? Y el padre le contestó. Hay dos razones. La primera es que ellos recibieron su interpretación de tantos y tantos sabios que les precedieron. También yo recibí mi interpretación de tantos y tantos sabios que me precedieron. De tal modo, la discrepancia no era entre yo y ellos, era entre tantos y tantos sabios que opinaban así y tantos y tantos otros sabios que opinaban así. Ahora que yo me voy y viene tu generación a cambiarme, ahora la discusión ya no es muchos contra muchos, porque la opinión de ellos tú la sigues oyendo de todos ellos, en tanto la mía la has oído solo de mí. Entonces para ti ahora sí es una discrepancia de muchos contra uno. Y en esas discrepancias, cuando es de muchos contra uno, ganan los muchos. Hay que darle la razón a los muchos. Pero tengo otra razón por la cual yo no resigné mis ideas, hijo mío. Y es que me ofrecieron ser gran juez. Y caramba, si yo cambiaba de idea y entonces me nombraban gran juez, ¿No iba a despertar suspicacias morales acerca de mi persona? ¿No iban a hacer, todo quien oyera la historia de cómo ocurrió esto, ¿no iban a hacer uno más uno y decir, ah, entonces él cambió sus principios, cambió su opinión en cuanto a la ley para hacerse de un cargo de honor? De ninguna manera podía permitirlo. De modo que me voy con mi moral limpia y te dejo a ti que resignes, que resignes mis discrepancias con el resto de los sabios. Yo confío en que ustedes están ahí todavía porque yo la verdad en este momento estoy a casi dos metros del teléfono por el que estamos transmitiendo. Así que si quieren hacer alguna señal auditiva, incluso decirme que de verdad siguen ahí, me siguen viendo y me siguen oyendo... Va a ser muy tranquilizador. Sí, seguimos aquí, seguimos oyendo, seguimos viendo. Barujas Hashem, Baruch Hashem, qué maravilla. Yo estoy menos concentrado de lo que quisiera, pero me parece que, que todo esto es muy importante. Sobre todo porque seguimos adelante en la conversación entre Aqabiyah él y su hijo, al borde de la muerte. Y entonces su hijo le pidió, padre... Ordename con tus amigos Traducción Dile al resto de los sabios que me consideren y que me sienten entre ellos Que me tomen por uno más entre ellos ahora que tú te vas El padre le respondió No voy a hacer eso No te voy a dar esa suerte de recomendación especial que me pides. El hijo se sorprendió y se sintió dolido y le preguntó, pero pero ¿por qué padre? ¿Acaso ves en mí algo malo? ¿Que no merezco? Y su padre le respondió, no lo quiera Dios. No te voy a dar esa recomendación, porque lo correcto es, atención, voy a decir la frase en hebreo y la voy a traducir inmediatamente al español. Maaseja y carbuja, be maaseja ir tus acciones te van a acercar y tus acciones te van a alejar no mis palabras, no mi recomendación, no mi carrera, no mi fama buena o mala, es lo que va a determinar la suerte que vas a correr tú, traducido a tantas otras circunstancias posibles, no mi dinero, no mi prontuario, no mis méritos, no mis propiedades, no mis relaciones. Nada de eso es lo que va a determinar tu vida, sino que tus acciones te van a acercar a donde estés preparado para ser acercado y tus acciones son las que te van a alejar de donde no debes estar cerca. Y esta pronunciación de Akaviyah ben Mehalal-el, que en la Torah oral la encontramos dos veces más, la encontramos una vez en el Midrash, en boca de Rabí Akiva, que hay un paralelismo muy claro, porque no hay otro Akiva y no hay otro Akaviyah, y se escriben ambos con las mismas letras, con una sola inversión de orden de dos de ellas. Rabí Akiva... Luego de ese episodio que hemos comentado tantas veces, en que cuatro de los sabios fueron invitados al pardés, que quiere decir que entraron de verdad al paradisos, que es el pardés, al paraíso, a donde está el conocimiento más profundo de la Kabbalah. Y cada uno de ellos corrió una suerte distinta en ese tránsito por los secretos más profundos de la Kabbalah. Uno de ellos se volvió loco, otro de ellos pasamos a considerarlo después de ese viaje, lo llamamos Aher, el otro, y no con su verdadero nombre, de gran sabio de Israel, porque consideró que la Teshuvah era imposible y que él había pecado, y por consiguiente se alejó de la Torá por completo. Otro se convirtió a otra religión, Rabí Akiva, entró y salió con Shalom. Y entonces todos se dan a alabar a Rabia por su inmensa sabiduría. Y Rabia Akiva dice, no es por mi sabiduría que entré y salí con Shalom, sino por mis acciones, por mi vivir en Gesed constantemente, por buscar cómo ayudar al prójimo, que ese es el modo de practicar la Torá. Ayudando desinteresadamente al otro, enseñando, expandiendo la luz de la Torá. Es por mis acciones que merecí entrar y salir con Shalom. Y hay una tercera ocasión que aparece en el urraba también citada esta misma frase. Y es muy importante porque con esta frase respondemos a un montón enorme de cosas. Respondemos al nepotismo a esa práctica tan usual en la política y en los gobiernos, y también en el mundo de la empresa y en tanto más, de acomodar allegados familiares en posiciones de poder alrededor de uno. Y cambiamos el nepotismo por una idea muchísimo mejor. Tus actos son los que te traen y tus actos son los que te quitan. Eso se llama meritocracia. No importa de dónde vienes, importa a dónde vas. No importa qué naciste y de quién naciste, importa qué has hecho con eso. Eso le está diciendo acá, viá, a la, él a su hijo. No es mi herencia la que te va a hacer rico. Esto, esto tiene tantas aplicaciones, porque es tan archisabido, eh, el, es, eso, es, es, es eso tan común de, del hijo que recibe, una gran herencia y, y en poco tiempo es un hombre pobre, porque no sabe qué hacer con, con toda esa fortuna. Y, y entonces la dilapida, como, como el caso estadístico de, de la persona de bajos recursos económicos que se gana la lotería y estadísticamente en general al cabo de un par de años es mucho más pobre de lo que era antes y está horriblemente endeudado por mucho más que lo que ganó en la lotería la pregunta es siempre quién eres tú, y no qué referencias traes, qué abolengo, y, y todo eso. Y, y, y eso es, es tan problemático en nuestros días, en todos lados y en todos los órdenes. Hay que ser muy valiente para animarse a jugar el juego del mérito únicamente, de saber que no, no tengo interés en hacer trampas. No busco por qué medios hacer trampas. No son herencias y no son los regalos. Es lo que merezco por mis hechos. Yo quiero dinero es el modo en que yo atraigo a mí el dinero por aquello que hago con el dinero cuando lo tengo. Y, y como el dinero, así el poder, así el honor, así, así la posición de honor, así la posición de liderazgo. Todo tiene que pasar a través, específicamente, de la evaluación de las acciones del hombre. Y es por eso que, a ven Mehalal El, también, todo esto que les acabo de contar, de paso, eh, lo, se puede buscar, está en la Mishnah, en el Masejet, en el Tratado de Adayot, capítulo 5, Mishnah 6 y 7. Eh, ahí está primero el debate con los sabios, y la propuesta de que sea juez, y luego la conversación con su hijo. Eh, ahí, un segundo, lo que les conté que está en el Midrash de Rabi Akiva, está en el Midrash de Shirim, y la tercera aparición de, de esta frase de él está en Tanadveh Eliyahu. Ahora, en Pirkei Avot nos lo encontramos una vez a Kabyabe en el en la primer Mishnah del capítulo 3 de Pirkei Avot. Es una Mishnah que en la comunidad de Torah, ahora en el Templo de Pasos, la hemos estudiado varias veces de varios modos distintos. Creo que también está en uno de mis libros. Eh, la verdad es que mi estudio en general es como agua, fluye y se conecta todo con todo. Y es difícil recordar en qué contexto, en qué video, en qué libro eh, hablé, me refería a esta mishnah, pero sé que lo hice varias veces. Es una mishnah muy interesante y, y no vamos a, a llevarla hasta el extremo de su hondura hoy. Eh, pero la vamos a mencionar y vamos a traer algo de ella. Y después, si alguien de ustedes o alguien de quien vea este video luego se acuerda de dónde estudiamos, en qué video, en qué libro estudiamos esta Mishnah, le voy a agradecer que lo ponga en los comentarios y entonces vamos a poder darle contexto. Nuestra Mishnah dice así, voy a ir diciendo en hebreo y traduciendo al español y me voy a trancar muy rápido. Fíjate, estate atento a tres cosas, siempre. Y entonces, no te acercarás a cometer transgresión, a cometer pecado. Tres cosas. Primero, da me ain bata, conoce Tres cosas que tienes que conocer. La primera, me ain bata. Traducción literal, fácil, sencilla. ¿De dónde has venido? Traducción un poco más adentro. No es una pregunta. Me desde ain. Nada. Bata. Viniste del Ain. Ain es una transposición de letras de ani. Aní, yo. Ego, viniste acá donde eres un aní en esta vida, imprescindiblemente tienes un ego, constituyes una identidad que se autopercibe, es autoconsciente de sí en primera persona, y por consiguiente te has constituido en un ego, pero vienes de algo que no es ego, que desde donde lo miras ahora es Nada, algo sin identidad, algo que forma parte del torrente de lo uno, que es indivisible. Primero que nada, sabe, sabe que vienes de ahí, vienes de nada. Uleán an traducción literal en pregunta, conoce hacia dónde camina. Traducción más profunda y que nos va a quedar trunca, sabe que caminas hacia An, An, alef Nun, sin la Yud del Aní. El momento en que la Yud del Aní, la palabra Aní, yo, se escribe Aleph Nun Yud, perdón. El, la Aleph es uno, la composición del, del ego, la Aleph es el uno en el que todo empieza. Nun son las 50 puertas del entendimiento que se extienden por todo mi ser espiritual y que son las que me van a oficiar la traducción de ese uno hasta el mundo de la acción. Y la Yud final, esa I, es la aproximación hacia la individualidad. Cuando yo quiero decir en hebreo que algo es mío, tiendo a agregarle una yud al final. Por ejemplo, yad es mano, yadí es mi mano, gil es edad, gilí es mi edad. Entonces, cuando yo digo que voy caminando hacia an, voy caminando hacia despojarme de vuelta de esa cobertura de individualidad que he vivido acá, en esta Matrix 3D, eh, sujeta al tiempo y al espacio, y por consiguiente voy a algo que es todavía mejor que el AIN inicial, porque en el AIN inicial yo era nada... Formaba parte del flujo, pero entre la Aleph y la Nun tenía atrapada una letra Yud, que, que era el germen de una pretensión de separatidad, de una pretensión. Yo en realidad está todo bien con formar parte del Uno, pero tengo pretensiones de ser yo, de realizarme yo como individuo, separado de lo demás. Entonces, desde ese ein Vengo acá, a esta Matrix, en la que soy Ani. Tengo mucho, mucho, mucho, mucho tiempo, aunque, ten, aunque tuviera solo unos pocos segundos. Tengo el tiempo como vasija para llenar de todo eso que cuando estaba allá arriba, allá adentro, soñaba con realizar en tanto individualidad. Todo aquello en lo que, desde la, desde la esencia misma de mí, tengo para aportar a la realidad algo que solo yo puedo aportar a ella. Y hago eso durante este tránsito entre paréntesis, porque hacia donde voy es hacia And. Un buen modo de ver esta vida es como el tiempo que nos toca agarrar una lima y del aní limar por completo la ayudo de modo que quede solamente an voy hacia an entonces de vuelta fíjate en tres cosas y no te vas a acercar a cometer un pecado a profanar la ley la ley verdadera la primera que vienes de an vienes de esa nada y si te quejas de lo que te pasa en este mundo te pasa esto en este mundo porque tú querías encarnar acá tú querías ser un yo y eso no está mal porque era el único modo en que lograras sacar de ti lo que es único en ti y pudieras convertirlo en algo que tiene existencia, tiene existencia real. Así como el creador crea el mundo de esta vastísima multiplicidad para poder convertir en realidad todo lo que es posible en su mente infinita. Vengo de ahí vengo del Ain, voy hacia el An una vez que haya logrado pulir esa yud. Si no la logro pulir, la Ayud obviamente se cae de mí en el momento de la separación del alma respecto del cuerpo, pero no voy a haber hecho el Tikkun. Me voy a caer como un saco de papas en el An y solo me voy a preparar para otra vuelta más de lo mismo. Y la tercera cosa que tienes que saber para asegurarte que no te acercas a la profanación, no te acercas al pecado, es. Lifnei mi ata atid dim Lifnei mi, de vuelta, en traducción como pregunta, ¿conoce ante quién en el futuro vas a rendir juicio y cuenta? Un poco más adentro la traducción. Ya no es pregunta, sino respuesta. Ante Mi, que se escribe Mem Yud, y que lo traducimos por quién, Mem Yud también vale 50. Y no solo Mem Yud vale 50, sino que si escribimos el nombre de la letra Mem que se escribe Mem Mem, tenemos 80, y con el nombre de la letra Yud que se escribe Yud Vav Dalet, tenemos 20, así que Mi es 50, pero desarrollado es 100 y es completitud, y es el quién, pero el quién absoluto, ante el único verdadero quién, el quién uno de todos los unos, es que vas a rendir juicio y cuenta, en el atid, en el futuro, de, no vamos a hablar ahora de eso, pero ya una vez estudiamos que la palabra atid que traducimos por futuro, en hebreo viene de la, de la raíz de atud, de algo que está atado. <ríe> es notable porque es, es igual que en español. Eh, suena igual que en español. Algo que está atado, un sido, eh, aferrado, apegado para siempre. Entonces, es en el futuro. Pero ese futuro en realidad está, está agarrado de tu presente. Ese futuro en realidad... Se, se produce con quien está siendo ahora. Eh, vamos, a, vamos a estudiar acerca de esto mucho más en profundidad, con ayuda de Hashem, por escrito, en algo que les voy a compartir, no creo que llegue antes de Shabbat, seguramente va a ser después que pase Shabbat, acerca de la posibilidad de que nuestro ticún del presente, en realidad sea forzosamente a ciegas, porque no vemos jamás sino pasado pero no vamos a entrar ahora en esto. Nos enseña que había venme él, si se fijan, que tú tienes que tener claro que en realidad, caramba, este este tipo que soy ahora, o, o mejor, es, ese tipo que era cuando, cuando me veía al espejo y decía qué bien parecido que eres, este, ese tipo que se siente bien consigo mismo, que Barujasherme es ese tipo que, que usa manos y que usa pies y, y que usa el cerebro al servicio de la mente eh, y que tiene placeres de este mundo y, y los agradece al mundo otro y todo lo demás. Ok, esto es solo una representación intermedia. El modo de que tú valores de verdad lo que estás teniendo ahora y entonces no cometas la estupidez de violar las leyes de este mundo, las leyes de verdad de este mundo, es que tengas bien claro que tú no eres de este segmento de tiempo. Tú eres de todos los tiempos. Y a la postre de donde vienes es hacia dónde vas. Solo que cuando vayas, hacia de donde vienes, tienes que llegar siendo distinto del que eras cuando llegaste aquí, siendo mucho mejor, estando pulido, al modo en que llegó acá un diamante en bruto, digamos, y salió de acá el diamante preparado por el más exquisito de los pulidores de diamantes. Y no tienes en esta vida un solo instante de sobra si quieres, alcanzar, si quieres alcanzar lo máximo que en potencia se espera de ti que alcances. Y se espera quiere decir, ese que eras antes de constituirte en este que eres, espera de este que eres que te constituyas en ese diamante luego, y los tres son uno mismo, y por eso es que ese tercero, el del futuro, el del futuro ya no ha atado a este cuerpo, va a tener que rendir cuentas ante ese uno que lo mandó aquí, ante ese uno del que como si fuera se desgajó para volver a casa, habiendo... Mejorado al uno mismo, por mi representación propia de él. Llevado al uno mismo un paso más allá. Y no es que sea posible modificar a Dios, o que Dios sea mutante, sino que siempre es ese Dios que es en mí. Que en mí se desarrolla hasta el máximo de divinidad que yo soy capaz de acoger. Ay ah, y gracias a ben Mehalal El. Como verán, no, no se lo llama Rabí, ni Rab, porque a Kavya Ben Mehalal el, como Gilel, como Yamai, como Shmuel, no, Shmuel no, es otra historia, pero como varios de su tiempo, son previos al momento en que se los empezó a llamar Rab o Rabí. No precisaban el título, eran pocos, se conocían entre todos y estaba todo claro. Con, el, con la evolución del conocimiento y la evolución de la aplicación del conocimiento al ágico, es que es importante empezar a distinguir y dar, dar un título para distinguir entre la opinión de aquel que sabe porque ha consagrado, porque consagra su vida a saber y y lleva a la práctica lo que sabe en la máxima fidelidad posible, y la opinión de aquel que no opina porque opina. Eh, y entonces empiezan a aparecer los títulos jerárquicos y demás. Hasta aquí por ahora, hasta que encendamos su candil, acabé él. Pero dijimos que... La primera lección que aprendimos de él es la de la meritocracia. Es, es la que nos ayuda a prevenirnos de todo nepotismo. Y, y si nepotismo es los allegados al trono, digamos, los cargos de poder, las, las posiciones de poder para quienes están cerca de quien detenta el poder en principio, entonces vamos a tener que mirar eso con delicadeza y, y prestar atención a algunos detalles. Porque está el nepotismo de Akadosh Baruj Está eso de que el creador ponga el poder en manos de sus siervos, en manos de aquellos que les son fieles, es como que el Creador va a poner autoridad en manos de quien sepa detentarla en su nombre. Y eso es lo que ocurre con los primeros reyes de Israel, por ejemplo, que son nombrados como si fuera directamente por el Creador mismo. Hay otra forma de algo que lo podemos ver como nepotismo y que a cabiáverme él pareciera estar diciéndonos que en principio no le gusta. Y, y la verdad me gusta que él nos diga eso, porque la verdad entre nosotros, a mí tampoco. Y eso tiene que ver con, con el legado en las monarquías, o en las posiciones que se parecen a monárquicas. Por ejemplo en el modo en que los reyes legan la realeza a sus hijos. O el modo en que, por ejemplo, hoy día aquí en Israel, el presidente de la nación, que, que no se supone que sea un cargo político, eh, es el presidente del Estado, el cargo político que detenta el poder, en realidad es el primer ministro, supuestamente todo esto. Eh, no tengo los nombres de los que de verdad detentan el poder pero así es como está arriba de la mesa y el ciudadano número uno del país es el presidente y no tengo nada contra contra Herzog contra Bully Herzog nuestro actual presidente de la nación pero, pero me suena raro que él sea el ciudadano número uno del Estado de Israel, y que unos años atrás, cuando yo era niño, su papá haya sido el ciudadano número uno del Estado de Israel, y el papá de su papá, su abuelo, un tanto antes, haya sido el gran rabino del Estado de Israel. Y, y no sé, y yo creo humildemente que si yo estuviera en el lugar de él, no habría querido ser presidente. Pero, pero no importa, no, no lo voy a juzgar, así funciona todo, y tengo la impresión de que es un buen tipo. Pero, obviamente, no es meritocracia lo que estamos viendo. Y ocurre lo mismo desde los tiempos del Baal Shem Tov, en las dinastías jasídicas, el rebe de una corriente jasídica, en general, es tratado por sus jazidim al modo de un monarca. Y eso no está mal. Y lo hemos comentado esto. Y, y a su grey, o sea, el conjunto de sus jazidim y sus familias, y, y, y la riqueza que tienen, y, y todo lo demás, y lo que les rodea, se le llama la mamlajá, el reinado del rebe. Y... Y en general, en la mayoría de las jasiduyot, el plural de jasidut, en, en la mayoría de las familias corrientes jasídicas, cuando un rebe parte de este mundo, el que lo sigue es su hijo. Incluso si su hijo tiene nueve años, este, por ejemplo. Y a veces es más de un hijo, como vimos Hace unos días, cuando estudiamos la Torá de Rabí Yekuziel Yehudá, el rey de Tzanz, que cuando él partió de este mundo, su Hasidut se dividió básicamente en dos, lideradas por cada uno de sus dos hijos, uno en Williamsburg y el otro aquí en la ciudad de Natania. Y... Y de pronto tiene sentido que, que, este es el otro lado de la moneda, tiene sentido que, que quien creció sobre las rodillas del Rebe y recibió eventualmente del Rebe todo ese influjo de sabiduría y carisma que lo llevó a conducir a su Grey por caminos de bien, sea el que lo continúe, en principio tiene sentido, pero no lo tiene siempre, no lo tiene como un fundamento. Y por ejemplo, esto también lo estudiamos juntos hace mucho, hace mucho tiempo, como fue en el caso de Rabí Abraham y Joshua Hesel, que tenía que convertirse en Rebe, creo que antes de su edad de Bar -Mitzvá, antes de los 13 años incluso, con la muerte de su padre, y él desistió por completo y en realidad lo que hizo fue darse cuenta que él necesitaba gran mundo y conocimiento mucho más amplio. Y en vez de eso se fue a completar educación secundaria, bachillerato y a estudiar filosofía en Berlín. Y cuando terminó su doctorado en filosofía en Berlín fue cuando empezó, estaba empezando el, el nazismo a gobernar y a último momento abandonó y hizo toda su obra un rabo, un sabio de Israel increíble, la hizo en Estados Unidos, no siendo rebe de ninguna corriente jasídica, pero siendo el rebe de un montón enorme de judíos. Y yo me lo perdí, ¿se dan cuenta? Este, falleció en los 90 y yo ni siquiera sabía que existía. Eh... Aterricemos. Entonces, como les comenté por escrito... En estos últimos días me encontré con otro caso, otro caso muy cercano, que también desistió en nombre del bien, en nombre de hacer bien. Hay una Hasidut, una Hasidut muy pequeña, que nació en los años 40 del siglo XX, alrededor de un libro publicado por un rap muy grande, de apellido Roth, ahora se me fue el nombre de la cabeza, el RAB es conocido por el nombre de su libro, Shomene Munim, el guardián de la fe y o de la fidelidad. Eh, un libro que fue escrito para tratar de ayudar a todos los judíos en Europa que estaban pasando lo que estaban pasando. Y es un libro escrito para reforzar la certeza de que, todo estará bien, incluso lo que te rompe la cabeza, que es malo, de que me está al timón de todo, aunque yo no sepa explicármelo. De que hay ashgajá, hay supervisión, y hay momentos en los cuales yo no hay nada que pueda hacer que no sea aceptar con amor Y exprimir luz de lo que haya. Y entonces, este Rab Roth escribió este libro. Y algo que no sé si hay algún otro caso en la Hasidut, no que yo lo sepa, pero se formó una Hasidut que lo tuvo a él por Rebe alrededor de su libro. Y él se constituyó. En Rebe de esa Hasidut. Esa Hasidut reside hoy día, mayormente, si no me equivoco, en la ciudad de Bneibrak, aquí en Israel. Y de pronto, unos años atrás, le tocó al veinteaniero bisnieto del autor del Shomer Munim convertirse en el Rebe de la Hasidut. Y este muchacho que se llama Mendel Roth. No recuerdo si fue antes o después de este episodio en que debía tocarle constituirse en Rebe de su jacudut. Antes de eso le tocó contraer matrimonio al modo en que contrae matrimonio el hijo de un Rebe y por consiguiente lo casaron con la hija de otro gran jaham la hija de otro gran sabio, de Mea Shearim, una, una chica muy buena eh, y, y maravillosa, según cuenta él mismo, pero que no tenía absolutamente nada que ver con él, y tuvo que ser muy valiente para deshacer ese matrimonio al cabo de pocos meses. Y deshizo ese matrimonio Diciendo, no, no está bien eso que hacemos de decir que nos casamos y entonces vendrá el amor. Porque en general, entonces no viene el amor. Tiene que haber correspondencia entre las almas, a priori, para que venga el amor. Y yo, dijo, yo no quiero meramente casarme porque tengo que cumplir con una mitzvah de tener hijos y criarlos y darles una educación y constituir un hogar. No, yo quiero casarme enamorado como Jacob estaba enamorado de Rachel, como Itzhak amó a Ribka. Yo quiero estar enamorado como David estuvo enamorado de Bathsheba. Quiero estar enamorado como el novio que declama el cantar de los cantares. Mendel Roth, tiene ahora 31 años, hace TikTok, hace YouTube, enseña Torah desde la dulzura de toda la Torah jacídica, que aprendió, que mamó desde bebé, sigue estudiando Torah como un jacid, sentado en la yeshivá. Y canta, canta con todo el corazón. Y, y, y no solo canta con todo el corazón, yo espero os habréis dado cuenta del puente analógico entre Aqab Mehalal El, diciendo no al nepotismo, no a la eh, heredad de la monarquía, forzosa al menos. A veces no es lo que tiene que ser. La relación entre eso y el dulce de Mendel -Roth, que... Hace muy poco, y yo no sabía nada de eso. Tenía que ocurrir que mi amigo, y jabruta y maestro, Rabariel Don, estuviera acá en mi casa hace unos días, y él viene y me cuenta las cosas que pasan en el gran mundo. Este, y parece que hay un gran revuelo, sobre todo en el mundo jaredí, en el mundo, en el mundo rabínico de blanco y negro, desde que hace unos meses Mendel Roth se atrevió a escribir una canción de amor. Y no solo escribir una canción de amor y componerle música y cantarla, sino hacerlo ni siquiera en hebreo, en el idioma en el que los cantantes del mundo laico cantan sus canciones. No, lo hizo en idish, en el en, en el en el idioma de los judíos del este europeo, en el idioma que los Hasidim siguen hablando entre ellos, hasta el día de hoy, y la mayoría de los que están alrededor no entienden nada. En Idish escribió una canción, y, y más tarde, eventualmente, esto sí lo voy a compartir con todos en la tertulia con ayuda de Yem. Escribió una canción en Idish que dice: Yo quiero amar a una muchacha judía. Yo quiero amar como David Abacheva, como Yitzhak Ribka, como Jacoba Barajel. Yo no quiero conformarme con hacer una mitzvah yo quiero amar. Y es tan hermoso el paso que dio, el doble paso que dio. En vez de ser un rebe y sufrir por estar constreñido en reglas que como rebe no podría violar, en vez de eso... Le da una inyección de libertad y de oxígeno al mundo de la Torá. ¡Ay, qué maravilla! ¡Ah! Y habla de amor. Desde adentro de la Torá, desde adentro de la Kabbalah, habla de amor. Yo sé, yo sé. Me fui por muchas ramas. Eh, espero que Aide esté aquí todavía, aunque sé que se tiene que ir. Eh, pero creo que nos mandó a todos. Eh... <risas> ¿Aquí, aquí? Bien. Sí estoy, eh, sí estoy aquí. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Entonces, eh, tenemos eh, que Aide nos puso en, en el templo la imagen con los tres gritos que son nuestra Tfilá, Y antes de... Antes de elevar nuestra fila todos juntos con la ayuda de Hashem, primero que nada vamos, vamos a pedir en virtud de lo que estudiamos de la Torá de Akavya ben -El, vamos a pedir de atrevidos que somos, que se nos permita conectar, nos sea permitido, conectar con él y con sus méritos de Torah, que nos sea permitido entender a cabalidad con profundidad completa el sentido de su Torah y todo lo que está asociado a ella. Y entonces, a continuación, vamos a encender en nuestro candil una mecha para la elevación del alma de Akaviyah ben Mehalal el Y vamos a pedir a Hashem que nos permita, de este modo, voy a tener que hacer algo un poco más brusco, es menos poético, pero así al menos no me voy a quemar. El Nishmat Ben entonces, pedimos de Allem que nos permita elevarnos en Tefilá asociándonos, conectándonos conectando nuestra tesilá con la Torah de Akavia Ben Mehalal El, y que con la Torah de Akabia ben Mehalal El, en conexión con su Neshamá Sagrada, lleguen nuestras plegarias a abrir los cielos y ante el trono sagrado, y sean recibidas para bien. Yo les pido perdón, Javerín, que no vamos a hacer una faz dialogal hoy, porque es muy tarde, se viene Shabbat encima, y yo la verdad es la primera vez en dos semanas que me animo a hacer esto, y así de largo, y todavía estoy un tanto débil y estoy muy cansado, pero los invito a hacer algo que, de un modo en que no lo hicimos hasta ahora, Pueden dejar comentarios y preguntas en la cantina, no solo escritos, también en video. Pueden grabarse en video, haciendo preguntas, planteando cosas, haciendo comentarios a lo que estamos compartiendo acá. Y prometo prestar atención y responder sé Que cuento con vuestra comprensión, Arujayo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, los invito a tomarnos unos segundos de silencio y vamos a poner cada uno en nuestra conciencia presente, absolutamente presente. ¿Por qué quiero hacer tefilá? ¿Plegaria por qué cosas, de pedidos, quiero pedir ahora, qué preciso, yo o mis círculos concéntricos, en salud, en sustento, en amor, en sabiduría? Y vamos a poner cada quien, su cabaná, su intención, en esto que está pensando... y en que se cumpla junto a lo que está pensando cada uno de los demás. Y quien vea luego este video grabado, al llegar a este punto, haga lo mismo, y súmese a nuestra fila y grite sus propios gritos, junto con la grabación de los gritos nuestros de ahora. Entonces, si podemos poner en pantalla los gritos, estaría bárbaro, si no lo tiene cada quien, acá en el canal mismo, en el Templo de Pasos, 15 segundos más o menos, Haberim. Me encantaría saber que tienen todos los micrófonos abiertos. Y entonces gritamos todos juntos nuestros tres gritos, tres veces cada uno, con todas las fuerzas. Y a continuación, yo pronuncio la tefilá nishmat Kolhai en hebreo. También la tienen todos en los archivos, en el Templo de Pasos y, y en todas partes, en hebreo, en fonética y en traducción, tefilá de gratitud. Elevamos nuestros pedidos y hacemos la máxima tefilá de gratitud porque sabemos que nuestra tefilá es recibida para bien. 15 segundos, Javier. Vengan conmigo. El ana awna ihsi ana ana awna ihsi ana ana awna hatli ANA Abuna Hatley. Anna Abuna Hatley. שמעת כל חי, תברח את שמך אדוני אלוהינו ורוח כל בשר תפאר ותרומם זכרך מלכאינו תמיד מן העולם ועד העולם אתה אהיל ומבאל אין לנו מלך גואלו ומושיע פובא ומציל ומפרנס ועונה ומרחם בכל עצרה וצוקה אין לנו מלך עוזר ושומך אלא אתה אלוהי הראשונים והאחרונים הלוי יחקול בריוטה דון קולטראדטה מחר אל בכולה את ישבכות המנהג עולמו בחסד דבוריתה ברחמים באבני ער הינה לוינו מלוישן heme oleri sheinim be hame kitnir damim ha mesyach il mimu matir asurim ve ha somach naflim be ha zukef nelamim ואילו פינו מלא ישירה קיים, ולשוננו רינה כהמון גלב, וספטותינו שבח כמרחבי רכייה, ועיננו מאירות כשמש וכיירח, וידינו פרוסות כנשרי שמיים, ורגלנו קלות כאיילות. אין אנחנו מספיקים להודות לך, אדוני לאהינו ולאהי ניסים בנפלאות שעשית עם אבותינו ואימנו מלפנים ממצרים גיאלתנו אדוני אלוהינו ומבית עבדים פדיתנו ברעב זונתנו ובסוב הקיל קלתנו מחרב הצלתנו מדבר מלתתנו מחולו עם רעים ורבים בנאמנים דיליתנו עד הינה עזרנו רחמך ולא עזרנו חסדך, באל תצינו אזנאי אלהינו לא נצחק. אל קין אייברים שפילג תבנו ברוחו נשמאש נפח. תב אפיינו ב language של הסמך. תב פינו. פנ הם ידוב אייברחו בישובחו בפוארוב ישורוב וירוממו ביאוריחו ביקדישו ביamlיחו. את שמח אל קיןו תמיד כי כול פלח ידוב וכול נשנלחati שaba וכול אינלחתי צפוי וכול בכל קומה לפניך תשתך ובכל הלבבות היא ראוכה בכל קרב וחליות תזמרו לשמך כדבר שכתוב כל עצמותיי תאמר נאבוני מי חמוך, מציל אני מחזק ממנו ואני באביון מגוזלו תבועת אני אם אתה תשמע צעקת הדל תקשיב בתושיה מדמלך מיש ומי ארוך לך האל הגבול הגיבור והנורא איל עליון קונה שמיים בארץ נהללך ונשבחך ונפארך ונברך את שם קודשך כאמור לבד ברכי נפשי את אדוני בכל קרבהי את שם קודשו האל ואת העצומות שמך הגיבור לנצח בghanραά בν ότεχ הַמֶּלֶךְ מέχα יש בλκιסר בנ Σוכן ע מרו בקדשο בח בρα צ דים בדουν יל ישרים ב יλה בישרים τη τרמ ו דקים טתברχ ה בלשוν חיδים טת קדς הקם כדושים בני רש חמלקינו בכל דור בדו שכן חובת כל ה י צרים לפ חדו אבותינו, להודות, בלוהי בוטיו לחות לרומם, לשבי החל לברך, מם להדרו צ ח כל דבי שירות ביס בחת די וני שהי ה בח שח ובחייς טבחשים מחלה הדמל קינו ה בשמיים ובארץ, כי לחנאי אדוני אלוהינו ולוהי אבותינו לעולם ועד. שינו שבחה הלל וזמראוז וממשל הנצח, כדולה וגבורה, תהילה ותפארת כדושה ומלכות, ברכות והודעות לשמך הגדול והקבוש ומעולם ועד עולם אתה Sean a voluntad las palabras de nuestras bocas y la razón de nuestros corazones está ante Ti, Adonai, nuestra roca, punto fijo y Salvador. El que hace, Salom en sus alturas Él hará salón sobre nosotros y sobre todo Israel y sobre todos los pueblos del mundo y digamos amén amén amén amén queridos todos los que estéis ahí Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Eh, al no haber en este video cosas privadas de nadie, seguramente también lo haremos público. Así que bienvenido a los comentarios y demás en la cantina, en la tertulia, en YouTube. Y, y por favor, compartan. Compartan, ayuden a todo aquel a quien le pueda hacer bien estar acá con nosotros. Que venga, que venga y se integre con nosotros, con ayuda de Hashem. Tenemos que ser muchos, agarrados de las manos, y vamos a estar cambiando nuestro mundo, y así en círculos concéntricos, para nosotros, para nuestros padres, para nuestros hermanos, para nuestros hijos, y nietos, con ayuda de Hashem. Javerim todos, mi brajá con ustedes de todo corazón, y Shabbat Shalom, muy fuerte abrazo, que sea un Shabbat de luces buenas para todos. שלום שלום.